Muy buenas, soy DeltaRai y bienvenidos al canal que os trae las noticias de la semana Bueno, se está acercando ya mucho l 3 y se nota bastante Evidentemente las noticias que vamos a ver tienen que ver con, con esto, pero no todo, ¿vale? De hecho, la verdad es que la, la gran parte no tiene que ver con esto, pero se nota, se va notando y bueno, no tengo mucho más que decir. Así que pues vamos ya con las noticias. Y que son estas. Detalles de lanzamiento de IS-8. La Crimosa of Dana. IS-8 es un RPG de aventuras desarrollado por Neon Falcon, del que ya he hablado alguna vez. Su historia transcurre en torno a Adol, un chico que naufraga en una isla y tendrá que construir una aldea en la que los demás náufragos puedan vivir. Y que además tiene visiones de una chica, Nana, que le ayudará en su aventura desde otro punto del mundo. Esta aventura llegará a Nintendo Switch el 29 de junio y lo hará por el precio de 54,95€. Disponible un nuevo traje para Super Mario Odyssey. Esta semana ha llegado un nuevo contenido para la última entrega del Fontanero. Este es específicamente un nuevo traje y su casco. Este contenido estará disponible automáticamente en cualquier tienda de Crazy Cup. El casco de carreras estará disponible por 3.000 monedas y el traje por 5.000. Desvelado el segundo amigo de ensueño de la segunda oleada de Kirby Star Alice. Esta misma semana se compartió la segunda silueta. Se veía tal que así y de nuevo con muy mala leche... El personaje se escondía dentro de un espejo. ¿De un espejo? Al igual que Metagnite Oscuro en el laberinto de los espejos, ¿no? Bueno, es que el personaje oculto es Metagnite Oscuro. Llevamos dos dedos, está bastante claro que la siguiente sea Adeline, ¿verdad? Anunciado ediciones especiales y un Amiibo de Mega Man 11. Capcom ha revelado en los pasados días, además de nuevos detalles como un nuevo sistema llamado Tuble Gear, una edición especial de la undécima entrega de la saga principal de Mega Man. Dicha edición incluye el juego, un set de pegatinas, un parche adhesivo del logo del Dr. Willy, un paño del selector de fase y un nuevo amiibo del protagonista. El amiibo también podrá adquirirse por separado. De momento, esta edición no está confirmada para Europa, pero es muy probable que tarde o temprano se anuncie. Man 11 llegará a las tiendas el 2 de octubre. SEGA ANUNCIA TEAM SONIC RACING A través de un breve teaser y poco después de que se filtrara, SEGA ha hecho oficial el nuevo título de carreras del erizo azul, Team Sonic RACING. Se han dado a conocer varios detalles que diré a continuación. Habrá modos de juego multijugador online y cooperativo local con hasta 12 jugadores por carrera y 4 usuarios en pantalla partida. Los Whips de Sonic Color aparecerán, dando poderes a los personajes. Un modo aventura y hasta 15 personajes jugables divididos en 3 clases, velocidad, técnica y potencia. Se sabe que este juego saldrá a venta en algún momento de este invierno. Filtrada una posible lista de títulos para el E3. El 3, como ya he dicho, está a tiro de piedra. A estas alturas son muchos los rumores y filtraciones que se llevan a cabo. Esta semana se ha dado el siguiente. En una lista publicada en 4chan, o puede ser muy verídica, o nada creíble, se pueden ver los siguientes títulos. Dragon Ball Fighters, Fortnite, Monster Hunter Ultimate XX, FIFA 19, un tal Killer Queen Black, Starlink, Paladins Overcooked 2, y el ya anunciado Mario Tennis Aces. Seguramente haya más títulos, pero estos son los que se ven aquí. Si es real o no, lo descubriremos en unos pocos días. La conferencia Pokémon al completo. La noticia más destacada de esta semana es, sin ninguna duda, la conferencia de Pokémon que tuvo lugar en hora europea, a altas horas de la madrugada. Anunciada por sorpresa, en ella se dieron tres bombazos. El primero es el uso de Pokémon Quest, para Switch, ya disponible, y para smartphones. Se trata de un RPG de acción Free to Play, donde los Pokémon tendrán forma cúbica. Se llevarán a cabo expediciones formadas por tres Pokémon, que se moverán de forma libre para explorar la isla Cubo y encontrar tesoros. El segundo fue el tan especulado Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee, que se ha confirmado oficialmente. No es la octava generación como se esperaba, sino un spin-off a medio camino entre las entregas principales y Pokémon GO. En este caso, volveremos a un canto completamente renovado. El sistema de captura es idéntico al ya visto en el juego de Niantic para smartphones y tendrán también PC. Pero además, podremos usarlos para combatir en un sistema tradicional. Como novedad, un segundo jugador podrá unirse para ayudar en las capturas y los combates. Además, los Pokémon que capturemos en Pokémon GO podrán ser transferidos. Como dato adicional se ha anunciado la Pokéball Plus, una Pokéball que actuará como Joy-Con y con el que podremos llevar nuestro Pokémon de paseo en la vida real. También es oficial que un nuevo Pokémon verá la luz en este juego. Pokémon Let's Go llega a Nintendo Switch el 16 de noviembre. Por último se hizo mención a la octava generación Pokémon, que será publicado para Switch el año que viene y que seguirá el camino de Pokémon X e Y y Sol y Luna, aunque no se han dado más detalles. Y estas han sido todas. Aviso de que a partir de la semana que viene voy a empezar a dejar un poco de subir contenido porque empiezo ya con los exámenes de la universidad. Y voy a estar muy liado y voy a tener muy poco tiempo. Pero una vez que pasen los exámenes, ya estaré de vacaciones y podré estar más activo. Mientras tanto agradecería mucho un like, que os suscribierais y le dierais a la campanita. Y lo compartiréis con vuestros amigos para ayudarme a crecer. Nos vemos.